Qué ha pasado entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto. ¿Podemos eh, poner un poco en contexto, Diego? Sí, exacto. Bueno, ellos estaban eh, casados desde febrero 2014... ...y en los últimos tiempos se filtraron, bueno, chats concretamente... Eh, ...de supuestas infidelidades de Ricky... Sí. ...en una relación que según trascendió Ricky, ¿me ya estaba rota. <risa> se terminan eh, separando, lógicamente en malos términos... ...y recientemente, hace unos días... Fernanda Callejón sale a hablar sí. y cuenta realmente que vivió un calvario sí. al lado de Ricky Idioto, que se sentía sí. un adorno en su casa, que él le decía permanentemente que sin él ella no era nadie. Sí, claro. Y una situación que, bueno, uno la puede leer, según claro. lo dicho de Callejón, como de violencia psicológica. Claro, uno públicamente conocía que eh, María Fernanda Callejón y Ricky Idiota habían armado una hermosa historia de amor, sí, que habían peleado mucho para tener a su hija Giovanna, se llama la niña sí, Giovanna. Giovanna hermosa que tienen. Este, y uno conocía esa historia, pero eh, Callejón hizo declaraciones. Vamos a, a repasarlo en un compacto. ¿eh? María Fernanda Callejón dice esto: fíjate. Yo nunca imaginé separarme de Ricky, jamás. ¿Cuál fue el límite? ¿Cuándo dijiste hasta acá? Y cuando pasás a hacer un mueble de la casa. ¿Vos te sentiste una adorno? Me sentí desvalorizada, vamos a ponerlo así. Quiero ser muy cuidadosa. De... Sí, que mi palabra no pesa, que mis decisiones no pesan, que mi economía no pesa, que mi profesión no pesa. O sea, la nada. La famosa frase, vos sin mí no sos nada, bueno, es muy común. Pero, eh, ¿Hubo traseros? Sí. ¿Descubriste infidelidad? Públicamente. Yo me enteré por televisión que él chateaba con una mujer que nunca existió. Igual a mí el tema de la infidelidad es lo que menos me preocupa. Fui una cornuda pública, digamos, por así decirlo, porque esa fue la verdad. A ¿Vos le pedís el divorcio? Sí. ¿Y qué pasó? Y se armó un caos. Para mí yo lo defino como un tsunami. Fue un tsunami. Él se enojó. Sí, él se enojó. Y mucho. ¿Qué es mucho? Mucho, mucho es mucho. ¿Hubo agresiones? Sí, yo he vivido situaciones, vamos a decirles, situaciones violentas. Uh -huh. Sí, he vivido situaciones eh, violentas verbales, de desconocer a la otra persona, ¿viste? De decir ¿Hubo momentos de, de, de realmente peligrosos? Y para mí sí, para mí son peligrosos. Bueno, eh, de pronto destapó la olla no María Fernanda Callejón, necesitó contar todo esto. Y te quería preguntar a vos, Elba, ¿cómo, cómo tomó Ricky, dio todas estas declaraciones? No, lo que pasa es que, ¿sabes lo que me llama mucho la atención, Karina? Que todas estas cosas no fueron volcadas en el expediente, en los distintos expedientes, ¿no? No, no, no fue volcado nada, absolutamente nada. Y que de repente lo haga frente a una cámara, me parece que... No corresponde. Si hay un lugar donde toda mujer, y este es un consejo para todas las mujeres y también los hombres, donde hay un lugar donde canalizar las cuestiones de familia, es en un juzgado. Es el lugar que atiende las cuestiones, es el lugar que escucha y es el lugar que resuelve. Mm. Si una cuestión no la podés sostener, entonces, sí. bueno, acudí a la otra herramienta que tenés, que en este caso es televisiva. Sí. Pero me parece, y este es el consejo que yo doy como, como abogada, que las cuestiones se resuelven donde se tienen que resolver, en tribunales, con las pruebas que se tienen que, que, que acreditar, es decir, con las pruebas que se tienen que acompañar, y obviamente invocando y describiendo cada uno de los hechos. Cuando esto no sucedió, sí. ni sucede, la verdad que, ¿qué querés que te diga? A mí me da, me da que pensar.